Hola a todos, aquí estamos en nuevo gameplay de, de Mario Kart Deluxe. Sí, es eso. Te trolleé. ¡Me trollearon! Nah, era bit, bro. La realidad, vamos a jugar otro juego. <ríe> Que sí, New Super Mario Bros. 2. Claro que sí, vamos a jugar.